Hola y bienvenidos a Resolviendo Derivadas, nivel básico. Nos piden hallar la siguiente derivada con respecto a x. Esto de respecto a x es algo que tenemos que tener en cuenta ya que nos indica de cierta forma cómo proceder con la derivada, pero ese tema lo trataremos en otro video. La derivada de f de x que es igual a x a la 3 menos 3x a la 2 más 4, todo eso sobre x a la 2. Lo primero que mi profesor de cálculo diferencial decía que debemos hacer es escribir la palabra solución, aunque no tengamos la mínima idea de cómo proceder con el problema. Esto de alguna manera nos da la moral para resolver dicho problema. Primero, reescribimos la función basándonos en la regla de las fracciones que dice que A más o menos b sobre c es igual a a sobre c más o menos b sobre c nos queda que f de x es igual a x a la 3 sobre x cuadrado menos 3 veces x cuadrado sobre x cuadrado más 4 sobre x cuadrado ahora por la regla de los exponentes que dice que x a la n sobre x a la m es igual a x a la n menos m tenemos que 1 x al cubo sobre x cuadrado es igual a x 2. Menos 3x cuadrado sobre x cuadrado es igual a menos 3. 3. 4 sobre x cuadrado permanece igual. Por lo tanto, obtenemos que f de x es igual a x menos 3 más 4 sobre x cuadrado. Reescribimos la función por última vez, por la regla de los exponentes que dice que 1 sobre x a la n es igual a x a la menos n. Entonces tenemos que f de x es igual a x menos 3 más 4x a la menos 2. Segundo, derivamos f de x con respecto a x. Para este caso utilizaremos la notación de diferenciales, se ve más bonito, la verdad. Pero antes, unas cuantas reglas de derivación que profundizaremos en otro video. 1. La derivada con respecto a x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. 2. La derivada de x es igual a 1. 3. La derivada de una constante c es igual a 0. Por lo tanto, obtenemos que la derivada de la función f de x con respecto a x es igual a 1 menos 0 más 4 por menos 2x a la menos 2 menos 1. Tercero, Simplificamos y obtenemos que la derivada de f de x con respecto a x es igual a 1 menos 8 a la menos 3. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y Facebook como Matesla, también recuerda que en la descripción encontrarás un PDF con este problema resuelto, una página web con muchos libros de matemáticas y un PDF con tablas de fórmulas que he hecho con el paso del tiempo. Nos vemos en el próximo video.